En este tutorial de App Empresa te mostraré cómo puedes moderar el registro de los usuarios en tu sitio web WordPress. Si tienes un sitio web para una comunidad privada en el que permites el registro de usuarios, entonces necesitas moderar los registros que son aceptados y aquellos que no lo son. Para lograr añadir esta función a nuestro sitio web, vamos a utilizar un plugin gratuito llamado New User Approved. Así que vamos hacia plugins y damos clic en Añadir nuevo. Y dentro del buscador colocamos New User Approved. Como puedes ver, lo tenemos por aquí, así que le damos clic en Instalar. Y después, activamos nuestro nuevo plugin. En esta ventana el desarrollador del plugin nos pide permiso para compartir información de uso, de modo que compartiremos algunos datos de nuestro sitio web con el desarrollador. Esto no es obligatorio, desde aquí, Podemos ver los detalles que vamos a compartir con el desarrollador. Pero si no deseas compartir información de tu web, entonces puedes dar clic en saltar. Una vez que este plugin se encuentra activado, no necesitaremos realizar ningún tipo de configuración adicional. Entonces ahora, vamos a comprobar cómo funciona. Para poner este plugin a prueba, tenemos nuestro sitio web abierto en otra ventana. Ahora intentaremos registrarnos en nuestro sitio web. Para acceder a la ventana de registro, debemos colocar wp-login.php. Y si el usuario ya tiene una cuenta, entonces puede colocar aquí sus datos para ingresar. Pero en este caso, estamos simulando ser un usuario que desea crear una cuenta. Entonces debemos dar clic en Registro para crear nuestra cuenta de usuario. Si en tu sitio web no puedes ver esta opción, entonces debes regresar al área de administración de WordPress. Y desde aquí, vamos hacia Ajustes y luego damos clic en Generales. Debes asegurarte de que esta opción se encuentre marcada. Gracias a esto, nuestro sitio web WordPress le permitirá a cualquier persona crear una cuenta de usuario. Regresemos al proceso de registro. Entonces damos clic en Registro. Y desde aquí debemos colocar un nombre de usuario y el correo para nuestra cuenta. Como puedes ver, nuestro sitio web muestra esta pequeña notificación en la que le deja saber al usuario que está a punto de registrarse que es necesario que un administrador apruebe su cuenta para que el registro tenga éxito. Y si el usuario es admitido, entonces recibirá un correo con los detalles de su cuenta. En este caso, voy a colocar que el nombre de usuario es Demo y vamos a escribir el email que deseamos utilizar. Ahora damos clic aquí para registrarnos. Como puedes ver, nuestro sitio web ahora nos muestra esta notificación. Aquí dice que los administradores han recibido la solicitud para registrar nuestra cuenta. Y que debemos esperar a que el administrador tome una decisión. Ahora vamos a dirigirnos hacia el área de administración para revisar esta solicitud. Desde aquí, Puedes ir hacia Usuarios. En esta zona tenemos todas las cuentas que existen en nuestro sitio web. Y aquí tenemos la nueva cuenta. Podemos comprobar que no se encuentra activa, ya que en Status dice Pendiente. Si nos colocamos sobre esta cuenta, podrás ver que desde aquí tenemos la opción para aprobar o rechazar a este usuario. Pero existe otra ventana disponible en la que podemos ver todas las cuentas pendientes. Únicamente debemos dar clic en la opción Aprobar nuevos usuarios. Y en esta ventana tendrás el listado de todos los usuarios pendientes. Para este video tutorial, aprobaremos la cuenta del usuario demo. Simplemente damos clic en Aprobar. Una vez que la cuenta ha sido aprobada, desaparecerá de esta lista. Pero el plugin New User Approve nos entrega estos dos listados. En el primero es posible ver a todos los usuarios que han sido aprobados. Y si por alguna razón deseas rechazar a un usuario que antes has aprobado, entonces puedes hacerlo con este botón. En la siguiente pestaña, tenemos a los usuarios rechazados. Ahora que ya hemos aprobado a nuestro usuario, nuestro sitio web le enviará un mensaje notificándole que su cuenta ha sido aprobada. Vamos a dar un vistazo al mensaje que nuestro usuario recibe. Nuestro nuevo usuario recibe un mensaje como este. Como puedes ver, nuestra web le notifica que su cuenta ha sido aprobada y también le muestra el link para poder ingresar. Aunque si lo recuerdas, nosotros no configuramos ninguna contraseña al momento de registrarnos. Es por ello que el mensaje de aprobación también incluye este link. Cuando el usuario le da clic, será enviado hacia esta pantalla en la que puede configurar la contraseña de su cuenta. Y de esta forma nuestro nuevo usuario ya tiene acceso completo a su cuenta. New User Approved también tiene algunas opciones adicionales que nos permiten modificar los mensajes que son enviados a los usuarios y también podemos modificar la notificación que aparece en nuestro sitio web durante el proceso de registro. Sin embargo, estas opciones son de pago. Desde este botón puedes ir a la página web del autor y ver todas las características adicionales que ofrecen con la versión de pago. La verdad, este plugin cumple muy bien su objetivo con la versión gratuita. Pero si deseas apoyar al desarrollador o las funciones de pago son lo que andas buscando para tu sitio web, entonces tienes aquí la opción para adquirir el plugin. Si este video te ha sido de ayuda, no dudes en suscribirte a nuestros videotutoriales para ver más trucos y ayuda para tu sitio web WordPress. Muchas gracias por ver este video de App Empresa y nos veremos en el siguiente tutorial.